Siguiendo con el módulo de lenguaje no verbal vamos a tratar ahora aspectos relacionados con la postura y el movimiento dentro del escenario. La primera impresión es la que cuenta ya lo dice el refrán, los 10 primeros segundos en los que la audiencia nos va a observar, va a tener información de nosotros ante nuestro nivel de confianza, nuestra experiencia, nuestra tranquilidad a la hora de dar esa presentación que van a recibir. Es fundamental transmitir una imagen acorde con nuestros sentimientos y acorde con nuestros objetivos. Lo más natural posible, eso sí, no una imagen impostada que nos sea totalmente ajena y que no sepamos mantener desde el principio al final de la presentación. La postura evidentemente refleja la actitud, un correcto control postural va a decir mucho tanto desde un punto de vista físico de nuestro cuerpo como a la hora de transmitir sentimientos y ya no solo la postura sino también nuestra capacidad de gestualización son recursos que podemos añadir en su justa medida y siempre con un carácter específico a nuestra presentación esos, esos pequeños ingredientes toques de sabor que vienen a aderezar para optimizar el sabor final del de mensaje entregado Curiosamente, con respecto a los gestos, movimiento de brazos, movimiento de manos, eh, eh, formas de gesticular con la cara, ha habido una evolución a lo largo del tiempo. El concepto religioso de la Edad Media tenía en cuenta que la gente que gestualizaba demostraba una falta de autocontrol. Todo esto, de cierta medida, se ha venido heredando hacia nuestros días. Dando lugar a esos presentadores eh, convencionales que son más rígidos, que tienen miedo a mostrar sus sentimientos, a no gestualizar, a tener una, una facción lo más plana posible. Pero estamos viendo que el mundo audiovisual en el que movemos y ya por nuestra propia experiencia siempre nos sentimos atraídos por aquellas personas que mueven las manos con cierto sentido, que son capaces de incorporarlas al discurso, que no nos llevan a su explicación y todo ello potenciado por la comunidad audiovisual en la que nos medimos donde, y nos movemos, donde todo es audiovisual, vistas de ejemplo es este curso virtual basado justamente en vídeos. ¿no? Entonces la importancia de la gestualización empieza a ser cada vez más, más relevante en el día a día a la hora de presentar. De cara a presentar, se nos plantean tres alternativas. Bien podemos estar sentados, bien podemos estar en un atril parapetados detrás de una estructura de madera o bien podemos estar de pies. Muchas veces no tenemos capacidad de elección. El aforo, el sitio, la convección, donde vamos a tener que presentar ya nos va a hacer decantarnos sobre una modalidad de presentación u otra. Por lo tanto, es muy importante saber de antemano de acuerdo cómo va a ser nuestro entorno de presentación de cara a tenerlo eso previsto en nuestro discurso. ¿Qué diferencias, ventajas y desventajas tenemos entre estas tres alternativas? Si estamos sentados, por ejemplo, le hemos puesto en un nivel de escala baja, lo más rojo, porque es lo más convencional, no es hacia donde van ahora los tiros. ¿no? Si estamos sentados, lo que tenemos es una sensación de seguridad. Estamos allí parapetados, protegidos de la audiencia, con una mesa, recostados detrás con la silla, entonces esa sensación de seguridad física, de acuerdo, nos reconforta. Pero tenemos un riesgo, la capacidad de interacción y el dinamismo que podemos introducir en nuestra presentación es mínima y además podemos repanchingarnos ahí en la silla demostrando escaso interés por el tema y por nuestra audiencia. Es una imagen que proyectamos que no es lo más adecuada posible. Si estamos en un contexto de tener que ponernos detrás de un actril es una situación intermedia bastante cómoda. Tenemos todo colocado, bien nuestras notas, nuestro ordenador, si tenemos una presentación virtual, entonces nos da cierta tranquilidad, ¿de acuerdo? Y es una actitud, estamos de pie, nuestra voz emerge con buena calidad, entonces es una situación intermedia que salva las distancias. Estamos ciertamente limitados porque al estar eh, cerrados Por esta estructura no tenemos capacidad de interacción ni ir hacia el público y corremos el riesgo de utilizarlo como, como un muro, como un bastón, agarrarnos a él y depositar toda nuestra tensión en, nerviosa sobre el propio atril. La posición más recomendada es la de estar de pies. ¿De acuerdo, nos va a exigir un poco más de esfuerzo porque tenemos que interiorizar el discurso no podemos ir con nuestras notas, no está demasiado bien visto lo tenemos que tener todo dentro de la cabeza temporizado y demás eh, hay que tener cierto riesgo de acuerdo con tener una postura demasiado rígida pero para eso hablaremos más adelante en el vídeo ¿Qué ventajas nos aporta? Pues nos da libertad de movimientos, total o parcial. Podemos manejar distancias, nos podemos acercar a la audiencia, nos podemos mover hacia atrás, podemos utilizar el cuerpo para enfatizar algunos aspectos que queremos remarcar más. Entonces es la situación óptima de, de cara a obtener ese dinamismo en las presentaciones actuales.